suministrada en las últimas horas en los diarios internacionales, pues se iniciará, ya salieron los primeros eh, camiones, ¿verdad?, eh, eh, con la vacuna que va a ser distribuida en Estados Unidos. Ya la compañía eh, Pfizer, pues, entregó parte de, esos, de esas vacunas lo que en este momento pues, se disponen a ser distribuida en unos 145 eh, puntos de vacunaciones de unos 600 que tienen ya listos los Estados Unidos de Norteamérica. Y eso es una noticia interesante. Eh, el hecho de que en el día de hoy ya se comience, estén llegando a los puntos de vacunación la vacuna eh, que Pfizer, este laboratorio, pues. Vamos a decir que dio verdad con la con la, la fórmula que podría eh, resolver el problema de una vez y por todas ante esta pandemia que vive el mundo. Así que reiterar eh, unos 145 puntos de vacunación ya estarán recibiendo en el día de hoy en los Estados Unidos esta vacuna de Pfizer para... Eh, vamos a ver entonces cuándo se iniciará ya la vacunación en los Estados Unidos. Así que una agradable noticia esta eh, que estamos recibiendo, eh, que hemos recibido durante el fin de semana. y Yo quiero referirme también, hablando del COVID-19, y es con respecto al la, a la, a la informe que emitió en el día de ayer la Policía Nacional, donde decía que no entiende cómo es posible que a nueve meses en la República Dominicana de estar luchando contra esta pandemia que nos ha afectado y que le ha, que ha cobrado la vida a más de 2.000 personas, pues nosotros como dominicanos no entendamos realmente eh, la magnitud de esta situación. Más de 2.000 dominicanos han muerto producto de esta pandemia y nosotros pues seguimos tomándolo eh, como muy a la ligera. Y se refería en ese sentido a, la, a, a, a esta actividad que, se, que fue abortada en, en el fin de semana, precisamente en la ciudad de La Vega, donde se estaba llevando a cabo en un restaurante eh, una boda. Eh, violando el toque de queda, eh, violando la, el, el distanciamiento social, en fin, muchos protocolos que ya han sido establecidos dentro de esta pandemia, en esa actividad, pues, eh, se estuvieron violando, lo que la Policía Nacional procedió a eh, interrumpir la boda y a apresar a, una, a una, eh, unos 60 70 personas que, que estuvieron participando en la boda. Ahí están las imágenes. Yo creo que... Eh, esta situación pues, no puede seguir eh, repitiéndose. Y fíjate que esto se ha dado en todos los extractos sociales. En el restaurante, verdad donde asisten personas eh, a un nivel económico eh, no eh, cualquiera, entonces hasta ahí, hasta ahí ha intentado o ha estado, han estado las autoridades eh, tratando de que realmente se, se cumpla con la ley y la responsabilidad. Por esto no es cuestión de que sea ese nivel, de ningún nivel, entonces a todos los niveles, porque eso que sucedió en ese restaurante que fue abortado, esta actividad eh, que tenían, pues sucede también en nuestros barrios, en nuestra zona donde vivimos, eh, y muchas veces, y es lo que mucha gente le, le, le eh, cuestiona tal vez. Eh, se, hacen, se hacen de la vista gorda nuestras autoridades, eso es cierto, pero independientemente de lo que pueda pasar, lo que yo creo que nosotros, como dominicanos, como seres humanos, debemos pues, reflexionar y coger esta situación en serio. Esos eventos eh, multitudinarios, porque antes un evento multitudinario, hablar de miles de personas, hoy un evento eh, multitudinario podría ser de 50, 60. 200 personas y eso no es correcto. Esas son las actividades que los focos de mayor contagio son esas actividades que se pueden hacer. Por lo que desde aquí nosotros nos hemos mantenido diciendo que vamos a cumplir con las normas, con las reglas, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social para evitar que sigamos nosotros aportando más vida en medio de esta pandemia que afecta al mundo y a nosotros nos ha impactado de manera directa. Es sencillo, hasta que nosotros no podamos tener en el país la vacuna que nos va a inmunizar por un tiempo tal vez significativo, lo único que podemos hacer es usar las mascarillas y evitar ese, ese contacto en, en, en grupos de personas, que eso es lo que produce que podamos salir contagiados. Entonces, si eso lo podemos hacer y eso no nos cuesta más que el sacrificio de, de, de, de dejar de hacer ese tipo de actividades que durante toda nuestra vida lo hemos hecho y usted dejarlo hasta que esto pase, yo creo que no es tan difícil. Difícil es cuando usted se contagia y que se pueda complicar la salud en el momento que sea contagiado. Eso es lo difícil. Entonces, vamos a respetar, recuerden que es un decreto del presidente lo del toque de queda. Y es un derecho que tienen las autoridades a hacerlo. Pero también es un derecho que tienen las autoridades a hacer que se cumplan esas medidas. Cuando salimos después de las 9 de la noche, estamos violentando un decreto del presidente, estamos, estamos, no estamos respetando nuestra eh, constitución, no estamos respetando nuestras leyes. Entonces, vamos a evitar violar esa disposición, vamos a respetar el toque de queda. Y eso va a traer como consecuencia, esta irresponsabilidad nuestra va a traer como consecuencia de que el 24 y el 31, eh, yo decía hace unos días, que, y todos sabemos que el, el dominicano... Tenemos una, una condición especial de celebrar Navidad porque somos, muy, somos caribeños y eso lo llevamos en la sangre. Pero nos vamos a ganar que el 24 y el 31 pues eh, tengan las autoridades lo más seguro que arreciar el toque de queda y las medidas de bioseguridad que ya están establecidas. Y eso va a ser producto de nuestra irresponsabilidad. Y lo que yo estoy diciendo, eh, yo no me, no, lo que estoy diciendo no me lo he inventado cuando hablo de irresponsabilidad, y, y no me canso de decir y de hablar de la irresponsabilidad nuestra eh, en este, medio de esta pandemia, porque usted solamente tiene que salir el viernes, el sábado y el domingo, para que usted vea eh, los centros cerveceros, los centros de expendio de bebida Full de gente todo el fin de semana. Y peor, no solamente violando el toque de queda, sino te lo ves full de gente sin ningún tipo de protección. Lo que se convierten en centro, en foco de contagio de este COVID-19. Así que vamos nosotros a respetar. Si queremos eh, disfrutar, y cuando hablo de disfrutar, que estemos vivos, ¿verdad? Eh, eh, si Dios nos lo permite, para disfrutar de esta bendición que Dios nos ha dado y es este regalo que es... La vida. Así que a usar nuestras mascarillas y a evitar, evitar ese contacto en grupo de personas para detener el contagio del COVID-19. Vamos a la pausa y al regreso, pues seguimos con los comentarios aquí en Contacto Diario en el día de hoy. Yo quiero eh, saludar y pedirle a Dios por la pronta recuperación de nuestro compañero, eh, de uno de los técnicos de aquí eh, que pertenece a este grupo del canal 8 y que diariamente está con nosotros a Melvin que está un poquito cobrantadito de salud así que a Melvin vamos a recuperarse que Dios lo va a permitir así que se recupere pronto para que esté con nosotros aquí haciendo su, su trabajo al más alto nivel vamos a la pausa y a